Ay ay ay, ¡Ay! ¡Ay, ay, está churro! ¡Me cago en trate. Ah. ¡Chico, deja el globo que te vas a sacar un ojo! ¿Eh? ¿Qué pasa, chavales? Echame de menos estos vídeos, eh! ¡Diles hola, hombre! ¡Hola, amiguitos! Bueno, Pero casi es Halloween No, Halloween no, Black Friday Casi es Black Friday y Navidad Entonces se aproxima el momento de los regalos de Navidad Sí Y si tenéis un amigo ciclista o un familiar ciclista Hay que regalarle cosas para ciclistas Sí ¿Por dónde empezamos? Por ese, por ese Mira, una luz sí. Una luz delantera, un foco delantero Para las salidas nocturnas la Es un vida. regalo ideal Sí, un unboxing Entonces esta luz viene muy bien presentada En un estuchico Marca Lelumia, es, es una nueva eh, marca que hemos traído a la tienda Entonces, tenemos el foco de 1000 y muchos lúmenes 1400 no, mira, lúmenes, mira, no, mira, mira, mira 1400 lúmenes Lleva ah, indicador de duración de batería Muchos modos, pan, pan, pan, pan Y lleva el soporte para la bicicleta Se coloca ahí, se preta y se saca Recargable por USB Y también sirve como power bank. Con esto puedes cargar hasta el móvil. De esta misma marca tenemos el kit de luces. Por solamente 30 euros tiene luz delantera, luz trasera, se carga por USB, da también un montón de luz. Así, para que lo veas. Kit de luz delantera trasera de la misma marca, Lelumia, por solamente 30 euros. La delantera da bastante luz y la trasera te ven desde muy lejos. Deja de ser tontos. Si solamente queréis luz trasera, pues vale casi la mitad, 15 sí, euros aquí está brillando El mismo modelo Marca Lelumia, sí. tenemos un montón de modelos en la página web Eso Siguiente regalito Eso, eso, eso, eso. eso ¿Qué? Esto Sí, esto Un kit de limpieza wow. Esto es un kit de limpieza de la marca Muco Este es el negro y este es el rosa con este se limpiaría la bicicleta, es un jabón que deja la bicicleta muy limpia y reluciente Y luego el para engrasar, un spray para engrasar la cadena y, piu, piu, piu. y el cambio y demás eh, Viene en un kit, entonces por el precio solamente de la pistola llevan las dos cosas ¿Cuánto vale, David? Eh, vale... La increíble cifra de 13 euros 13 13 Sí, ese, ese ¡Más regalitos! Mira lo que tenemos aquí Una batalla plateada, me encanta ¿Plateada? De la marca Camelbad. Es un, un bidón muy... ¿Tenido? No, para ti no es. No. De la marca Camelbad. Un bidón ¿Tenido? que... Ah, como característica tiene que lo es lo un lo tapón... Más? A ver, preta. No tiene fuerza. Puedes también. Venga. Lleva una válvula para antigoteo, que le das así y no se quedaría. Hasta que no pretas el bidón, no sale el agua. Lleva también una llave para cerrar el paso del agua, para que no salga sin querer el agua. Y luego la, la boquilla es completamente desmontable. Además, eh, lleva como una especie de protección para que el agua caliente aguante más y el agua fría aguante más. Entonces es un bidón para todas las condiciones. Marca Camelbach. 17 brazos Estos son caros, pero son los mejores. ¡Otro, otro! ¡Ese, ese, ese! Venga, más cosas. Eso. ¡Un GPS! Okay. Mira qué GPS oh, no. tenemos. Ya estamos acostumbrados a que el GPS, los Garmin y demás valen bastante pasta. Pero aquí tenemos una opción mucho más económica si lo que necesitáis es un GPS que eh, os marque la velocidad, las distancias. Eh, no, no, no, eso no lo rompa. Bueno, las instrucciones. Lleva una carcasa, una funda protectora para si se cae, que no se rompa. El soporte adelantado para el manillar. De la marca Magene. Compatible con sensores de potencia, de cadencia, de velocidad. Te dice la, la, la altitud y el desnivel. La distancia. Compatible con Strava. Se sincronizan los ejercicios con Strava. La... ¿Qué? Me estoy ya. Pues vaya. Si sí, lo que estás buscando es una gama superior de GPS, aquí tenemos mi última adquisición. Ahora el Wahoo lo estoy llevando en mi bicicleta. He cambiado de Garmin a Wahoo. Mira, David, este es más chulo. Hola, oh, no. Este es el GPS. El otro... Este, ¿Cómo se abre esto? Este nunca lo he visto. Pues ah. es el que tiene papa en su bicicleta. Ah. No lo vamos a trastear mucho, ¿vale? Simplemente que sepáis que este GPS lo llevan muchos ciclistas profesionales. Pantalla, color, compatible a con todos los ver, sensores. Lógico, si lo eh, tiene mapas. Ah. El otro día, David, hice un vídeo con Jesús de Borja donde comparábamos este GPS, el Element Ball, con el Garmin 510. Y este, lo sí. dicho, es el Dame. que... Eh. El que me he cogido yo y os lo recomiendo Va, fantástico 275 euros Es un precio para un GPS de esta calidad Es un precio muy bueno y es chulo Es, es estupendo sí, Venga, recogen los aquí GPS Aquí hay todo esto y bajan por aquí Perfecto Más, más eso, eso, Vamos eso. A... Hacemos un unboxing, mira. mira Mira, mira, mira, lo que tenemos aquí ¿Más? ¿Quién sí. es este? Jorge Jurado Joder, Jorge Jurado, me cago en el la... Eh... El que te firmó el otro ah, día. David. David Valero, que te firmó en Gerona, ¿eh? sí. un autógrafo. Tenemos el pack Nutrinovex de. Abrir? Sí, ahora lo vamos a abrir. Tenemos aquí el pack Nutrinovex de David Valero, que te firmó un autógrafo en Gerona. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. La medalla de bronce en las olimpiadas. ¿En las olimpiadas? De los aros olímpicos En el kit de Nutrinoves de David Valero Vienen un montón de cosas Por oh, 23,95 El bidón conmemorativo De la medalla de bronce dorado, dorado. Que no es dorado Que de bronce ah. Déjalo aquí cerca Un gel de 360 Otro gel de 360 oh, pastilla, pastilla, toma, toma. Las barritas de Glucobar Estas saben a fresa toma, pastilla, y están pastilla, pastilla, buenísimas pastilla. También lleva dos sobres de 360, unos polvos isotónicos para llevarlos en el bidón mientras vas en bicicleta. Y para después de los entrenamientos, los sobres Paco, Paco, Paco. Sí. Paco, Paco. Los sobres de recuperante, el recovery. Paco, Paco, Todo esto Paco, por solamente 23,90 euros. Paco, Paco, Paco, Paco. Nueva, nueva entrada de material en la tienda, Samurai. Esto es un poco peligroso para los niños, hay dos versiones: el Samurai clásico, que son los tapones que se ponen en el manillar. Sí, pero da mucho miedo Ten cuidado que eso pincha lucha, lucha. No, no se lucha Ten cuidado que vas a agujerear el mantel sí. Tapones para manillar no, no, Para sujetar las mechas Entonces tenemos aquí las mechas Y en el caso de que se haga un agujero en el tubelés, Metes esto y te pones el, el... Deja esto que lo vas a romper ninja. Por 27 euros Y la versión, la nueva versión huela. A ver. Esto es lo mismo, también un samurai También lleva mechas aquí dentro Pero además sirven de desmontable Para quitar la cubierta Y sirven para eh, soltar la cadena Esto se sujeta por aquí Y si se sujetan así puedes meter el eslabón rápido por aquí Y lo puedes soltar Entonces tiene un montón de funciones 17 euros disponibles en ciclos dar. Más regalitos Una funda para el móvil de marca Muco. A ver qué hay dentro Pues no va a haber nada Huela, sí Hay dos cajones Lleva dos compartimentos Y una cremallera interior Para meter aquí las monedas Y no se te raye la pantalla del móvil Lo quiero, lo quiero Impermeable Y luego lleva aquí una fundica Para sujetarlo a la mochila O a cualquier cinturón O algo así Oh, ¿qué te has quedado ahí? 18 euros Marca es muco Yo estaba mirando lo del ninja nuevo Porque me encanta Sí tú. Mira Yo Mochila 35 euros, Oye, es una ¿también? mochila tipo CamelBag ¿vale? que... Es eh, la que llevo yo actualmente y en la que llevo el soporte de la GoPro eh, Bolsillo principal para sujetar las llaves o cualquier cosa ¿Aquí? Un bolsillo secundario con rejilla Aquí atrás lleva el compartimento para meter la mochila de agua Es rígido ¿Eh? para que no se te clave la mochila es de agua detrás de Eso agua? es una mochila de agua Exactamente. Sí. Toma, llevas aquí delante un bolsillo para coger las barritas también con agujero para sacar los cascos del móvil. Y aquí otro bolsillo. Aquí puedes llevar, pues por ejemplo, el samurai. Una mochila estupenda, por 35 euros, muy ligera, muy cómoda, y ya os digo, la llevo yo, si la llevo yo, es buena. Y por último, el último de los regalitos son calcetines molones. Hemos traído un montón de calcetines molones a la tienda de un montón de colores. No, no, no no los habla, no los abra, Se los ¿Eh? enseñamos aquí. Mira, todos estos colores. Más o menos, salen sobre unos 15 euros, todos de entre 13 y 15 euros. Tenemos varios modelos, varios colores, varias marcas. Y son súper guapos. Mira, mira, mira. Mira qué café tiene más chulos, llevamos. Mira, mira. ¡Ay! ¡Ole! El león de Flandes. El león de Flandes. <risa> bueno, ya está aquí una muestra de los regalitos que podéis hacer para Navidad y pedirle a Papá Noel. Despido el vídeo. Venga, adiós, adiós, amiguitos. felicitos, hasta el próximo vídeo. Muy bien, toca. A recogerte a cenar. Venga.